Bueno, mira, aquí se está haciendo un trabajo en conjunto con el departamento de Ornato y la unidad de paisajismo, principalmente, que son los protagonistas, si se quiere, de un trabajo que se está realizando, no ahora, sino desde que nosotros llegamos a la alcaldía el 16 de agosto del, del, del 2016, en un programa y un proyecto de, de, de, de San Francisco te Quiero Verde. En el parque de la Villa Olímpica en específico que se está haciendo un trabajo de manera organizada hay unas eh, matas de nin que se están eh, retirando que son 20 matas de nin eh, la mata de nin tiene una particularidad primero eh, rompen las aceras no eh, eh, van con el entorno y la poda es una un, eh, eh, prácticamente no coge poda entonces, lo vamos a suplir, no por 20, sino por 28 matas de Robles rosados que son una mata que el mantenimiento prácticamente es nulo, y aparte de que el mantenimiento es nulo, no rompen las aceras, eh, va con el entorno y su embellecimiento con el entorno es totalmente diferente. La mata de Robles se han ido sembrando eh, amarillo y rosado en toda la ciudad y todo el mundo eh, ha visto... Eh, eh, cómo esas matas vienen a embellecer la ciudad, pero también eh, eh, no, le, no afectan a la municipalidad en sentido. De eso.